Debería mandar esta señal ahora sí que hacia el otro lugar y poner el microtip y o eh, hacer modo puente la misma señal que se repita ya. Ah, ok, con, con una repetidora nada más. Ah, un enlace, sería por enlaces. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ah, ok. ahí ya está ya está configurando un bridge para los, los cuatro puertos restantes, ¿no? Okay. Se va a ocupar todas la, las, las salidas de, de microtic ¿Mande? O sea si quiero si quiero poner otra antena más adelante para cubrir los 360 transectorial. Es correcto. Puedo, este, ya puedo conectarlo únicamente. Ah, así es. Okay. La entrada del internet va a ser el puerto 1 siempre Es correcto, aquí, aquí lo dice, miren Aquí en la interfaz 1, que es la 1, por ahí va a entrar siempre La 2 la, la, la nombramos como 1, la 3 como 2, la 4 como 3 y la 5 como 4 pero siempre la 1 tiene que ser la 1 Para que de ahí entre el internet Siempre Ok, puerto 1 sí. en el internet Si O sea, en, en la 2 y 3 Que es la 1 y 2 ya, ya conectamos las antenas Es correcto En la dirección IP Que vas a utilizar allá en el servicio ¿Qué servicio de internet es? ¿De Starlink o otro, otro servicio? Es otro servicio Ah, bueno nosotros Ajá. sabes la dirección IP que va que va a agarrar o no te la sabes pues nosotros manejamos la, la que es 192.168.101 y de ahí en adelante uh -huh. le ponemos poner 101.80 ¿qué proveedor de internet es? el de allá Ahorita le digo que... el, el proveedor es Dextel Dextel ah. bueno. bueno, vamos a usar una dirección IP distinta Para que no entren en conflictos eh, ¿Qué te parece la... Digo, con la... Con la que tengo mis enlaces Es la 192.168.101 Y de ahí adelante Que tienes tus enlaces, tienes la 192.168.1.101 192.168.101 Ponto 1, punto 2, punto 3 Ok Ok Esa va a ser la aporte de enlace la de la microtica, es la terminación 192.168.1.1. Hola, Luis Dígame Inge eh, ¿Qué horario tienes ahí en Chiapas? Las dos con un minuto Ok Thank you. ¿Cómo se va a llamar su portal? ¿Cómo se va a llamar Entonces, su portal? Fichas telecable, Inge. ¿Sí está bien así? ¿Fichas telecable? Sí, Inge, está bien. Sale. apunta la contraseña que le va que va a usar para generar las las fichas okay, permítanme. es admin vale el portal es minúsculo a todas no fichas. Sí. Delegable, Está. tal? ¿Qué tal, cabrito? ¿Se va a mandar a la gente? Sí, pájale por acá. Tengo un tiradero, pero. ¿Estás de mecánico? Estamos, sí. Tengo un agujero ahí ¿Ya? me quitó otra vez? ¿Mande? ¿Vale? Ya, ¿Vale? ¿Ya me quitó otra vez del programa? Este. Está inestable, creo que la red, ¿no? A ver, lo vuelvo. ¿Ya la abrió? Ya, ya, ya me abrió. A ver, eh, eh, muéstreme la parte izquierda donde está, aparece la palomita verde. Okay, va de nuevo la invitación. Ahí está, ahora sí. Sale, me parece aquí. Aceptar, aceptar por aceptar. favor. Sí, ahora sí, a ver. Todavía no veo nada, todavía no veo nada, ¿eh? Ya, ya ya estoy viendo. Ahora sí vamos a crear los planes. Este, ¿Cómo va a crear los planes por días, por horas o por mes? ¿Cómo está el asunto? Este, los vamos a crear por por, por este por horas que, y por mes. Ver, dos, tres y veis, diez. Este. Sí, se va a poder crear de, de una hora, de dos horas, de cinco, de diez y de un mes. sea, le aguantenme, ya estoy aquí este, copiando los scripts para poder pasárselos. vientos ahora dígame cómo cómo cómo empezamos entonces por día por hora es este, este sí por hora dije de dos horas de una hora vamos por parte vamos, vamos por parte a ver de una hora eh, cuántos megas les, les va a dar de velocidad este, con, con, con cinco no creo que no, pues como usted diga, ¿qué capacidad tiene de, de, de internet? 100 megas, 100 megas, este, simétrico. Sale con 5, está bien, entonces. Ok. Sale de una hora, vale, vale, vale, de una hora, sale, ok. Sale de, ¿cuántas otra ¿De dos horas? Ajá, dos horas ok, este es de días, este de dos horas de un día, ¿se ¿qué más sirve? ¿de un día? de un día ¿sale? ¿qué más? la de, la de cinco horas la de tres días y tres horas, ¿no? ¿Tres horas? No, no, ¿verdad? Ya tenemos una y dos horas No, solo la de, la de cinco horas y la de Messi La de cinco horas, ¿verdad? Ajá O, o de cinco días No, cinco horas Ok La de dos días tampoco, ¿verdad? ¿eh? Esa no. No, ¿y qué? Sale un día, do, una hora, dos horas, cinco horas. ¿Qué más? El de, y la de siete días. Ok. ¿Qué más? Y ya la In ok. Inge. Sí. La, la señora que me va a me, que me van a vender las fichas, este, me pidió un dispositivo. Ajá. Le va a dar un, un este dispositivo hecho. ilimitado? Ajá, un equipo. Ajá, exacto. Este, ¿le, le puedo dar una ficha de 30 días al mes o... no, le puedo dar una ficha ilimitada Le puedo crear un usuario aquí, mira, le podemos crear un usuario, no sé el nombre de la señora, el apellido y le damos un password. Sí. ¿Cómo? Ese va a ser limitado, o sea, no sí. tiene no tiene caducidad. Sí, este, este, sí, sí, sí, que le, que le ponga, sí, en que se llama Fabiola la señora. ¿Quiere que le ponga con, como nombre o con apellido? Este, con apellido Álvarez. Así o con mayúsculas. Así. Con, con mayúsculas, ¿así? así. Sí, okay. ¿Sin Sin contraseña, nada más con el puro apellido va a entrar ella, ¿eh? Solo, ese, ¿Solo un dispositivo va a poder ingresar ahí? Es correcto. Ok. listo, pues yo nada más esa contraseña le van a dar a ella para que para que entre ajá, como va, va a ingresar con, con únicamente el apellido con Álvarez es correcto, así es ok vale usted usted desde aquí también puede crear, crear uno suyo también desde aquí puede crear uno suyo también para que igual tenga acceso limitado ¿no? sale seguimos entonces okay, Inge. tiene algún este logotipo imagen cómo crear este algún el portal porque tengo uno eh, que más, lo que utilizo yo más o menos así o uno básico este no no hice, no tengo No, Inge, no tengo ninguna imagen. A ver, déjale, mando uno, más o menos, una idea, cómo, cómo, podría... Este, alguna antena parabólica. Le envío, le envío alguna en WhatsApp. Para darme una idea, más o menos... Estoy mandando uno, y más o menos un ejemplo. ¿No podemos colocar, podemos colocar cualquier imagen. Eh, sí sí sí sí. A ver, aguántame tantito, voy a. Mm, vemos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a meternos a la página donde se crean las los portales para. ver ir viendo cómo, cómo se podría ver. A ver, ¿dónde tienes el, el logo para agregarlo? Este es el logo. Lo tengo que descargar. Lo, lo, lo, lo descargamos de... ¿De Google? Sí, sí, sí. Lo cierra tantito ahí, abre otra pestaña. Ajá. A ver. Esa de la antenita, esa que aparecía ahí arriba Como parabólica Esa, esa Podría ser esa, ¿no? Sí, sí, sí A ver, descárgala Guardar como, guardar como Ajá Híjole No, no la no la guardar como imagen No la va a guardar como imagen No A ver, vamos a ver si ten, tienes la Para cortar aquí, para cortar ¿Cómo ve? ¿Ahí está bien? Ok, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno. ¿Quiere poner algún teléfono ahí para propaganda o no? Así nada más. Este... Yo digo que así nada más, Inge. ¿sí? Ok. Pues ya sí que quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Listo, ya quedó aplicado, eh. Ok, Sale ahora, este, pues prácticamente ya está listo. Nada más hay que generar los. ¿Cómo se llaman? Eh, las fichas, ¿no? Ajá. Aguántame tantito, voy a mandarle. Un segundo, un segundo, Yo estoy, ya estoy enviando el programa para allá. Ahí esperamos que se, que se termine de pasar, ahorita le abrimos. Listo, ya está el programa, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, ya está el programa. Aquí tengo el programa ya en pantalla. Este es para la generación de fichas. ¿Sale? Vamos a ingresar aquí. Este iba a estar aquí. Ya instalado aquí. Sí, ya está. Eh, igual la puedes eh, Instalar en una Una laptop para que igual la puedes generar Desde donde la conectes O lo generas de aquí y lo vas a poner allá Pero tienes que estar conectado al equipo MicroTik para generar las fichas okay. ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo generaría? Bueno eh, Aquí en la parte de abajo donde dice puerto El puerto es 22 ¿Va? Ajá Y la dirección IP es la que tiene el microtech que se configuró con la 192.168.1.1. Okay. Ahí apúntale para que siempre con esos datos vayas a entrar ahí. Okay. El usuario es admin. Cambiarla. No, está bien ahí en que está. <ríe> vale. No se me olvide. Ahora, pues ya Pero una vez que ya... ya. Una vez que hay ingresaste estos datos aquí así tal cual le vas a dar donde dice conectar. Y te dice que ya está conectado, mira la parte de abajo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora aquí donde dice prefijo Vamos a crear, no sé, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué ficha va? vamos a crear ahorita? La de una hora. Ok, le pones 1 y le pones H para que identifiques que es de una hora. Ajá. Nada más el prefijo así: 1H. ¿Sale? Ok, así sucesivamente. Sí, sí. Es 2 horas, 2 H. Ah, así es. 2 horas, 3 H. Correcto. Y es 30 días, 30 D. Ajá, 30 D. Así es. ¿Vale? Y aquí donde dice plan, es donde vas a escoger, por ejemplo, esta, mira, la hora. Si es de dos horas, si tres, cinco horas, dependiendo cuál es el que vas a escoger, vas a... Lo vas a poner, ¿no? Ajá. Ahí está. Va en monitor donde dice abajo, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí. aquí. ¿En una hora? ¿En una hora? Así ponle, así ponle. Exacto. Ah. ¿Vale? Y aquí sí. dependiendo de la cantidad, por ejemplo, vamos a hacer dos, dos este fichas, ¿no? para pruebas antes de que empieces a generar. Ok. Vale, vamos a hacer pruebas de, de una hora. ¿Cuántos ahorita teléfono ten, tienes ahí para probar? Este, tres, Inge Ok, vamos a ponerle tres fichas. Mira, aquí ya se crearon, ¿ya viste? En esta. Sí, sí, sí. Ya están creadas ahí, ok. Aquí para imprimirlas, ¿tienes, tienes PDF en esta máquina? Mande, tienes PDF en esta máquina? Este, sí, creo que sí. Ok, si no descargas, hay un, hay un programa, no sé eh, si has utilizado el, los programas PDF editables. No, no, no. Bueno, hay que descargar unos por ahí, dependiendo cómo, eh, cuál te acomodes. Hay Nitro, hay PDF Element, hay PDF Nick Shop, hay muchos. Ya según ahí, okay. pues, puedes tú descargar uno y después eh, le vamos a dar aquí imprimir, ¿no? ¿Vale? Ajá. Ah, ya, te dio, ya te lo dio imprimir de seguro Ya te lo dio imprimir sí, ya, ya, ya lo estoy imprimiendo aquí en la Ok, vamos a Configurar la impresora Vamos a ver Aquí ya, ya, ya, me, ya, me, ya me imprimió todo y... Nada más los cinco, ¿no? Los tres. Tres, tres Ah, tres que creemos Ok Ah, mira, tienes aquí el litro Ya no voy a necesitar descargar ni uno. Pues yo creo que con el nitro ya puedes este visualizarlo. Primero es que no te lo debe, tiene, tiene que mandar directamente a imprimir. Es que primero te lo debe de como guardar. Y ya después debes de ponerle así para poder este imprimirla. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces si ¿sí se puede imprimir en una hora y así Si, sí, sí, pero, pero ve imprimiendo más eh, de la poquito, de poquito como las fichas y entonces muchas Porque si no también también, Porque todo es memoria, te va abarrando en la memoria de Ah bueno, o sea, un, ejemplo, un ejemplo. esta semana, esta semana Puedo imprimir nada más 50 Ajá, pues, si se consume nuevo, pues ya, hay que imprimir otra así Ajá, o pues, sea, imprimimos 50 de una hora Póngale 20 y 20 de cada plan que siguiente Ajá, 20. O 50 de, una, de 50 de cada plan, el, ¿El, el no, Si, si, si un plan de eso se está creando más, hay más salida, pues hay que dar más de otro plan, el que salga más pues okay. A ver, por ejemplo, ya este, eh, ya lo no, no tengo, una, no tengo bonito, ¿sí? Eh, no, pero ¿qué? Que, ¿te ¿no? Sí, por favor Vale, lo terminamos entonces Sí, pero no, no, no están configurados bueno, te aquí que ya, conectado lo que para que yo tengo la planita, a la, a la sí, Ok, vale Sí, sí. También se le puede poner el diseño de del, del inicio que pusimos aquí en las fichas. No? Eh, sería personalizar el, la plantilla, por ejemplo, este, mira, te voy a mostrar ahorita esta, por ejemplo, personalizar esta plantilla con Photoshop y ya después subirla aquí donde dice este, opciones subir ficha cargar imagen y por ejemplo vamos a buscar donde está la bueno, es la misma, ¿no? pero es editar esta plantilla, pues editar la plantilla, pegar una imagen vale vamos a ejecutar esta Entonces voy a poder previsualizar pre las fichas eh, Sí, y convertirla y editarlas Vale, pues este, entonces salimos de esta tantito, ahora sí, este, desconecta el microtic sí. okay. Y conecta la antena, por favor. ¿Desconecto el microtik por completo? Eh, sí, nada más del cable de red, nada más el cable de red de la computadora. Ok, y lo conecto en la antena, ¿verdad? Sí. Ah, pero ya no estoy conectado Creo que se desconectó del microtech Ya no tengo internet, ahora hay que conectarse Por wifi, porfa Sí, ya, ya, ya está conectado <coughs> Ya, me vuelve, me vuelve ¿Lo vuelvo a invitar? Eh, sí, lo vuelvo a invitar A ver Ok... Mm-hmm. <clears throat> ¿Qué nombre de red le vamos a poner? Este, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a aparecer en el dispositivo? Ajá, la señal del Wi-Fi. ¿Cómo, cómo va a aparecer ah, para no, que busquen la. Fichas, fichas telecable. Dale, contraseña no le ponemos porque va a ser con medio de fichas. No, ya no se desconfigura nada verdad este, no ya está configurado al menos que desconectarlo de la luz y volverlo a conectar allá no yo no A menos que se, se haga un reset un reseteo o le ah, caiga sí, sí. o le caiga un rayo muy feo o algo así que le dañe o no sé puede ser no le descarga sí. uh -huh. Vamos, igual allá está protegido bueno va a quedar con el nombre X Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, por cualquier cosa. Sí. Porque aquí en temporada de lluvia sí se sí, deja venir feo. Sí, sí, sí. Luego allá esa zona cae mucho rayos, mucho trueno. Sí. Listo, ya quedó la primera. Bueno, desconecto. Lo voy a desconectar, sale. Sí listo Inge y está la siguiente okay. es de la dirección de las antenas ambas son punto. Correcto. Punto 22. 22. Ahora una de estas la vamos a poner este, terminación 23 para que se diferencien y el nombre de la red de la otra la vamos a poner este, con un guión ya sea eh, fichas de cable guión 1 o guión 2. Aquí le voy a cambiar el 22 por el 23. Así que van a, van a, van a diferenciar la, la, la, la red, la, la red según la, la antena sectorial que va a estar apuntando hacia su zona de los que se vayan a conectar, es el nombre de la red que va a localizar, ¿no? Ok, que una, una telecable y una telecable guión 2, ¿verdad? Sí. Sale. Antenas? Es correcto, las dos. Y sí. Pues listo, ya está. Nada más hay que conectar ahora este las dos antenas al al microtik y conectamos lo que es la computadora al microtic okay, entonces ¿cómo? Conecte lo que es este Ajá, conecte lo que es la computadora a MicroTIC a la primera salida y en la tercera y cuarta las antenas. ¿La computadora a la primera? Sí, a la primera. Bueno, después de, de, de la entrada al internet, pues, a la segunda entrada, ¿no? Salida, perdón. <coughs> está conectada una ah. al microtik sí, en la 3 en el puerto 3 ok busque la red busque la red esa que, que le aparece y conéctese con uno de los usuarios esta que tenemos aquí que será la esta ya ¿Sí? Perfecto, Inge. ¿Sí se conectó, verdad? Sí, desde aquí le estoy llamando. Vale. vale. Aquí ya tenemos lo que es conectada. ¿Y se conectó otro, A Sí, se conectó mi papá. Ok, aquí aparece. Mira, los que ya están conectados aparece luego luego la fecha. Ajá. Vale. Y donde dice active, bueno, aquí es la pestaña de usuarios. En, la, en active. Ya va a aparecer cuáles son los usuarios que están conectados. Ajá. Y el tiempo que llevan, ¿no? Este es el tiempo que llevan, esta. Ok. Sale, y lo, lo que están consumiendo, ¿no? Ahora, en este momento están consumiendo esos, por decir que 30, 29 kilobytes. Ahí está consumiendo casi los 5, ahí está viendo algún video, no sé, algo está viendo, ¿no? Ah, mi papá está entrando a YouTube, sí. Sí, correcto. Entra a YouTube. Sí, está viendo un video. Vale, este, entonces, eh, como es de una hora, vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas en, en una hora. Eh, si se acaba y se lo quita de, de, de la zona wifi, o sea, del, del Wi-Fi. pero Quiero que ya está, está funcionando, ¿no? Y aquí en esta parte... Lo tiene que eliminar. ¿Vale? Ah, en, una hora, en una hora desaparece, digamos, de ahí. Exactamente. En una hora lo va a desconectar. Y en una hora más o menos con, con 20 segundos desaparece de aquí. Lo elimina. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, este, pues vamos a hacer prueba con, esos, con esas fichas que ahorita tienes. Y a ver cómo funciona. A ver cómo jala, ¿no? Y ya después, pues ya empezar a generar las demás. Sí, sí, sí. Vale, esto de tres pruebas para ver cómo está funcionando. Oh, pues está súper bien, Inge. Este. ¿Nos mantenemos entonces conectados? Este. No, me tengo que mover ahorita. Voy a hacer unas compras y regreso un poquito. Que será? Unas dos horas o menos. Este. Este, bueno. Yo digo que. Bueno, sí, sí, va a jalar. Ajá. Cualquier cosa, antes de de, de, de, de de salir del programa o apagarlo y conectarlo a otro lugar, primero hacer prueba Funciona bien, sale. Ahora sí, vámonos. ¿No? A ver Inge, nuevamente. No, no, a ver, le voy a cerrar aquí, ¿sale? Sale. Este, voy a cerrar todo. Bueno. <coughs> Listo. Ahora, ahora voy a entrar, este, voy a entrar al microtech. Ajá. El Winbox. ¿des ¿Desde dónde ingreso? Desde el Winbox. Aquí en Estando conectado la computadora con un cable a la entrada o salida de las que tiene disponible Microtik, ¿vale? Ajá, aquí ya estoy dentro. Sí, ahora, eh, si te fijas, ahí aparecen dos direcciones IP, ¿vale? Ajá. La primera, la no, no es, esa es la otra red que tienes tú ahí localmente. Es la segunda que terminación 1.1, ¿vale? Uh -huh. Tienes que entrar siempre con la Mac. Selecciona la Mac. Y ahora sí le das conectar. En connect. No, no, no. La otra, la otra, la otra. ¿Aquí? A ver. No, sí. Se selecciona. Ok. Ya te dejó. Entonces te dejó de entrar con la dirección IP. Vale. Listo. Ahí ya estás este, dentro de la, del microtic. ¿Sale? Ajá. ¿Quieres? Pero aquí no voy a mover absolutamente nada. ¿verdad? No, no, nada, nada, nada, nada. Al menos, que ver, al menos que quieras ver, cómo se, se crean los usuarios y cómo aparecen ahí. Y si quieres, este, y si quieres cómo se llama, eh, estar como monitoreando si están conectados o no están conectados, ¿no? Ahí tienes no, que. No, no, no. Bueno, eso, eso y eso, pues no. Cualquier, bueno. si, si quieres monitorear es en IP y en hotspot. Ajá. IP hotspot. Aquí en esta, es la única parte que puedes entrar y monitorear lo que es los usuarios que están conectados aquí en la en la pestaña de active cuántos están conectados qué ficha ah. qué ficha se está utilizando nada más Ok. okay. este bueno hijo. bueno en esta parte en el MikroTik, yo, yo bueno prácticamente yo no entraría ah, Ok. vale pero so, mira tienes fíjate. que tienes que entrar nada más en esta parte para tú conectarte con el el programa de generación de fichas. Ajá, exacto, a eso iba. Ok, vamos a mandarlo okay. a... Aquí está ya, ya lo pusimos aquí en la barra de tareas. Ok, a ver, a, es, es, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Abro este programa? Ajá, primero Winbox y Microtik. Pr primero primero al que estamos aquí atrás. Es correcto. Ajá, pues, bueno, después ya estoy aquí. Correcto. ¿Me voy a...? No. Aquí ya tienes que ingresar los datos Todavía no entras eh, a microtick para generar fichas Tienes que poner los datos aquí abajo ah, ¿Y estos datos cuáles son? Ah, no lo tomo nota Ya, re, ya, re, ya no, reprobó no, no, no, sí, sí, sí Aquí el... El puerto el, es 22 el puerto 22 uh -huh. Ay, no puedes seguir los números 22. La dirección IP fue 192.168.1.1 Ajá. el usuario era admin hey, minúsculas. Correcto. Ahí siempre en el puerto no se va a mover, siempre va a ser puerto 22. Es correcto, ese es por default, siempre va a ser 22. Se puede cambiar, pero la dejamos así mejor. Ok, siempre, siempre, siempre va a ser por default 22 Es correcto. Ahí ya le doy conectar. Ajá. Sesión establecida. Ok. Bueno, aquí ven prefijos de uso. Bueno, va una. A ver. 1H. Ajá. Selecciono aquí el plan, que es una hora. Ajá. Uh -huh. Y la cantidad son. Póngale 1-5. Pongo le do 5 ahí para generar ahorita, nada más para que vea. 5, generar. Ajá. Ya y, están aquí. Ahora vamos a visualizarlo, vamos a vista previa, a ver. Vista a ver, esperamos, esperamos que lo abra. Ok, abrimos. Ya está aquí. Y a ver si lo podemos guardar. A ver, hay opción de poder guardarla por ahí. A ver, búscale, búscale. Eh, guardar, guardar. No. A ver imprimir, a, imprimir? a ver imprimir no imprimir creo que te va a mandar a otro lado a ver, a imprimir. si va, te va a. Sí a ver imprimir. Sí, ah sí, sí, ok, a ver cerramos, cerramos esa. Ajá. Y nos vamos allá a ver, eh, creo que si le damos a imprimir también te lo va a mandar. Necesitamos configurar esta esta opción. Um, a ver, vamos a ir a impresoras. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que instalamos ahorita? Ver, aquí está. es lo que anda buscando aquí está dispositivos impresoras lo mundo buscando dónde está aquí también blanco todo. Y... Sí, sí, sí, estoy haciendo pruebas a ver si aquí aparece. Ah. Okay, ahí ya se puede ya se va a poder modificar. Exactamente o guardar o guardarlo como PDF. Ah. Con Toda la corriente. De... Hay fichas de dos horas, ¿verdad? Sí, ¿en qué? vamos a crear unas. A ver, vamos a crear unas dos. Vamos a dar a imprimir. A ver, y si le suben que... ahí están arriba. Correcto, aquí pues ya es nada más se eh, guarda como. Está? Puede ser editar, no sé, cambiar el logo, no sé. Alguna imagen le puede poner ahí. Y ya después convertirlo. Inge, una preguntosa. Sí. Este, por ejemplo, ahorita las fichas que creamos se pueden, se pueden eliminar. Sí, sí, sí, sí. Sí puedo eliminar, digamos, digamos creé 50 fichas esta semana, pero solo se me vendieron 20. Ajá. ¿Puedo eliminar las que la, todas las que me sobraron y volver a imprimir? sí. Se va aquí en IP hotspot. A ver, IP hotspot. Ajá. Uh -huh. Y después donde dice usuario. Ajá. Y ya desde aquí. Ajá. Y ya desde aquí este seleccionar todos lo que quiera eliminar. Ajá. Ya nomás le da aquí. El clic derecho. Ah, bueno ahí, nos enfermamos. Ajá. ¿Dónde más? Quería o sea, cada cada que yo pueda que, que yo que yo cree fichas me van a aparecer aquí en esta ahí donde están. Es correcto, así es. Todo cuando se crean aquí aparecen todos. desde aquí no voy a poder crear verdad porque necesitaría estar conectado al microtick es correcto decías tiene que estar conectado físicamente al, al microtick por cable ok ajá para poder crear es correcto bueno uno internet dos va a quedar para para la computadora tres y cuatro van a estar las antenas Sí, cualquier cosa. Igual la, la antena puede estar a partir del... del después del internet. Puede estar en el, en el 2, 3, 4. Y la computadora puede estar en cualquiera de, la, de las que están disponibles. Ah, ok. No hay, neces no hay necesidad de... Ajá, de conectarlo a la... Ahí a está. Es correcto, no hay necesidad. Ok, Nada más ahorita hay que esperar esto. No hay que... ahorita hay que esperar la prueba esta. Y a ver cómo funciona. Eh, espero, espero hasta... Hasta que, hasta que me corte, ¿verdad? Exactamente, aquí lleve, llevamos 18 minutos, 16, 15, entonces hay que esperar, ¿no? Hay que esperar hasta que, vale. hasta que llegue una hora y ya vemos qué, qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, bueno, entonces quedamos a... Sí, no, a quedar así conectado entonces? Es correcto. Bueno, yo me, me desconecto ya nada más a ratito, me, me vuelvo a conectar, nada más me da ahí el acceso. Sí, claro, nada más me manda un mensajito y ya, con gusto. Va, órale pues. Quedó pendiente entonces, a una hora nos vemos. Bueno, 45. Bye, bueno. Vale, órale. Bueno, bueno, Inge. Va.